¿Qué tal amigos de Play Pro? Estamos listos desde el Desguasadero este domingo 26 de septiembre. Última semana de pretemporada en categorías infantiles de Ofamo. Hoy la Tiny Tot de Mandriles de Cuautla reciben a Bulldogs Dorados en la ceremonia de capitanes. el punto extra 7 a 0 lo ganan en el inicio del encuentro Bulldogs a Mandriles categoría Tiny Tot Tiempo fuera por parte de Mandriles. Segunda oportunidad para Mandriles. Bueno, recuperan la ofensiva los mandriles. Están en primero y gol en la yarda 4. por el punto extra Iniciamos segundo cuarto del encuentro, marcador play pro hasta el momento. Bulldogs lo gana a Madriles 14 a 0. descanso marca el play pro 21 para bulldog 0 para mandriles en esta categoría tiny tot iniciamos tercer cuarto del encuentro We'll mm -hmm. cuarto cuarto del encuentro ¡Sí!